Felicidades, que tengan ustedes un buen día Que la pasen bien, yo soy Jorgito Beteta Y yo soy Víctor García y juntos somos Un par de locos La mera verdad de la vida La sabrosona presentó A un par de locos Un par de locos Jorgito Beteta y Víctor García En Operación Mañanita Porque de zona en sola, Se escuchan la... Buenos programas y buena música. Te complacemos y lo hacemos de corazón. De zona en zona se está escuchando la sabrosona. La hora es presentada por Cemento Stark. ¿Qué cemento para ser tan bueno? Las nueve de la mañana en punto. Ven a Walmart. Y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz tus compras en línea en Walmart.com.gt. Solo en Walmart. Gordo, mira, eh, hoy no vengas por mí. Mi primo trajo moto y me va a llevar. Qué casualidad. La misma hora de la lluvia y el mismo café. Y nos conocimos, linda te ves. ¡Pasa en la vida real! ¡Pasa en el invierno sabrosone, la la, ¡La, la, la sabrosona! De zona en zona, se está escuchando la sabrosona. smartphone prepago Tigo durante julio y recibe 15 gigas de internet y llamadas ilimitadas a otros Tigo. Encuéntralo en tu punto Tigo más cercano y disfruta de la mejor señal. Tigo. INTECAP contratará capacitadores para pilotos de transporte pesado. Ofrecemos honorarios competitivos, contrato por servicios técnicos y oportunidades de crecimiento. Envía tu CV a seleccionetalento.intecap.edu.gt. Si se puede salir adelante. INTECAP Nos encanta compartir cada momento y meterle sabor a la vida. Su encuentro es especial No te escondas, no te encierres Vamos ya a festejar Es belleza, es frescura Fascinante realidad Estamos en infierno, Es tiempo de gozar Siente el agua Remotar sobre tu cuerpo Y ponte a disfrutar Con servicio a domicilio Haz tu pedido por Whatsapp Al número 2387-7171 O al Facebook de Capaciclón Cuando llevo el carro y me dicen cosas Que no entiendo, que nunca he escuchado Por suerte las puedo googlear córtame el secreto! Tengo Tigo la mejor señal El viaje por la carretera Que tortura fuera si yo no tuviera Una red que vuela muy tranqui Me quedo y me pongo a jugar Gracias no Tengo Tigo la mejor señal Si vas para Oriente o para Occidente Nunca estará solo porque irá contigo la mejor señal Con la red más grande de Guate Tengo Tigo la mejor señal En la mesa más sabrosa Los mejores platos se acompañan con Tambores y trombones ¡Sabores y trombones! ¡Qué sabrosa la banda con La Querida 101.9FM! La sabrosona de Squidward. La Querida. ¿Qué voy a hacer ahora que no estás aquí?